La web y Photoshop cada vez van de la mano. Mi interés en este momento es poder copiar el CSS y entregárselo a un programador. Voy a la capa a la cual tengo seleccionada, doy clic derecho y voy a poner copiar CSS. Voy a un editor de texto cualquiera que este sea y simplemente pongo pegar o control B. Ahora, si quiero hacer más texto para no tener que hacer uno por uno, pues simplemente selecciono todo el texto con control G o comando G una mácula grupo, doy clic derecho y pongo copiar css voy de nuevo al editor de texto y pego y ahí tengo todos los textos con su estilo